¡Hola! Bienvenidos a un video más de Refrescados X. Hoy les contaré unas leyendas de terror de Latinoamérica. Así que apaga tus luces, ponte audífonos y disfruta de las leyendas que te contaré a continuación. En las montañas de la República Dominicana hay una leyenda de que viven unas criaturas mágicas que pueden tomar la forma humana. Estas mujeres extrañas salen solo de noche. Se les dice las y guapas". Tienen cabello negro y muy largo. Que cubre sus caras y cuerpos enteros. Son altas y de piel morena. Las iguapas no hablan. Pero se oyen llorando o murmurando. Ellas cazan a los hombres quienes van caminando solos por los campos. Hipnotizan a los hombres y los atraen a las selvas con sus ojos y su belleza poderosa. Nunca se ha podido capturar a una de estas criaturas. Porque sus pies están torcidos hacia atrás y dejan huellas en la dirección opuesta. Después de unirse con un hombre, la ciguapa lo mata. La única manera de capturar a una ciguapa... Es de cazarla usando un perro de caza durante una noche cuando la luna esté llena. Si logras capturarla, ella se pondrá tan triste que morirá de pena. Es por eso que nunca han atrapado a una ciguapa, pero la han visto. Pudiera ser que pasó por tu casa y tú no lo sabes. Si tu carne o mantequilla fue robada de la cocina, ten mucho cuidado, pues la ciguapa pudiera estar cerca. Es un caballero vestido de luto que cabalga en un corcel negro. Lleva sobre sus hombros un largo encauchado que le cubre todo el cuerpo, sombrero de fieltro negro y alas anchas frente a su propia calavera. Su presencia se siente por el rastilleo casi en los cascos del caballo, en lo empedrado de las calles y el ruido del encauchado. En algunos pueblos de los Santanderes el jinete negro es llamado también el espíritu de Antón García. Este jinete andaba todas las noches en su caballo. El cabalgaba en la época colonial y siempre se le ve con capa negra y cigarrillo encendido. La historia de la llorona es probablemente la más conocida que existe en el continente latinoamericano. De México a Chile se repite el tenebroso cuento de este ente femenino que llora la culpa por la pérdida de sus hijos. Incapaz de aguantar el peso del asesinato que cometió a sus hijos, la llorona se pasa como alma en pena, tratando de convencer a otras madres para que cometan su mismo pecado de forma que le tomen el relevo en otros países sin embargo se retrata a la llorona como una madre responsable que dejó a su bebé durmiendo junto al río para irse a bailar cuando volvió descubrió horrorizada que el río habría crecido y que se había llevado con él a su hijo desde entonces la llorona deambula por la orilla de los ríos preguntando por su niño se cuenta en los llanos de Venezuela y Colombia la historia del Silbón Un muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con un saco lleno con los huesos de su progenitor Hay dos historias diferentes que narran la truculenta historia del Silbón La primera explica que el chico asesinó a su padre después de enterarse de que éste se había acostado con su mujer La segunda es mucho más cruel, dice que el Silbón era un muchacho cruel y malcriado que mató a su padre para comerse su hígado y corazón después de que éste no pudiera cazar el venado que a su hijo se le había antojado almorzar el silbón como su nombre indica emite un silbido característico por el cual es fácilmente reconocible si el silbido se escucha cercano no hay nada de peligro ya que el silbón está lejos pero deberás tener cuidado si se escucha lejanamente el silbido porque eso significará que este ser está cerca casi tanto como la muerte de aquel que haya escuchado el silbido. Cuenta en la leyenda que por las noches aparece de la nada el fantasma de un sacerdote, o bien un fraile o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden, o con Sontana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en el que el personaje se trataba de un cura católico, Cuyo comportamiento no era el adecuado para una persona de su investidura, quien, como castigo por sus actos, fue decapitado o bien se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos. Tras lo cual, su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles, iglesias y otros recintos religiosos, buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores que reclama justicia por su muerte. Con esto acabamos con algunas leyendas de Latinoamérica. Dime, ¿te salvió alguna de estas? ¿O tú, cuáles leyendas te sabes? Pónmelo en los comentarios. Esto fue un video más de Refrescados X. No se te olvide de like y compartirlo con tus amigos. Nos veremos en un siguiente video. Adiós.